Te basta mi gracia, entiende, no seas porfiado. Por ahí yo estaba y le preguntaba al Señor, estaba en un momento difícil, de una encrucijada, en, ahí con las actividades que Él me tenía y yo no sabía qué hacer. Y le preguntaba al Señor y Él me decía, esto, ya Señor. Pero a los dos días le decía, Señor, será, te vuelvo a preguntar. Y me volví a mostrar en otro texto bíblico lo mismo, como la cuarta vez. <risas> me sale Galatas 3, que yo siempre le he dicho. Y en mi Biblia, hermano, querido, que yo tenía, decía Galatas estúpido. En otras dice Galatas tonto, Galatas... Eh, ahí, incrédulo. ¿Qué significaba? Que Galatas, la gente de Galatas le estaba pidiendo, pidiendo, y no le creía. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo sentí que el Señor me decía, Trini, ¿hasta cuándo? ¿Para qué me preguntas si no me crees? ya, fuerte, así por lo menos cuando yo le pido mucho él me tira bien la orejita como diciendo ¿qué sacas con preguntarme, preguntarme si al final dudas ¿para qué? y de ahí yo nunca más creo que de repente igual uno está ahí en la incertidumbre pero en ese momento le pedí un perdón al Señor de mi inconsecuencia de que humanas somos así que tú también querido hermano Ay, esta palabra que nos dice, creámosle, creámosle que solo nos basta su gracia. Y Pablo le pedía que le sacara ese dolor, le sacara ese, ah, que tenía y que no podía dominarlo. Y el Señor, no, te basta mi gracia, con eso vas a poder salir yo te fortalezco para superarlo. Y nosotros queremos vivir en una vida de dulce y de paz, nada que me pase. Y no... ¿Qué gracia tiene seguir al Señor si hoy no nos pasa nada, como decía El problema que tenemos que demostrarle al otro, que en el problema, en la angustia, en el dolor, sí seguimos al Señor y agradecidos y alegres en la esperanza. ¿Y es que no vamos a estar alegres hoy día? Hoy día, ah nuestra mamita virgen, celebramos y recordamos a nuestra señora de Fátima. ¿eh? Es, es la virgen, ¿a quién eligió esos pastorcitos? No, para allá los grandes, no, esos pastorcitos humildes que seguían al, y, y todo lo que sufrieron, todo lo que les costó, pero perseveraron, perseveraron en esa promesa de la mamita virgen. Ay, y recordemos que la mamita es una, una sola, que es la virgen, la madre del señor y tienen nombres diferentes. ¿Por qué? ¿Que son varias vírgenes? No. Es una sola, pero le damos la, ed, la advocación que la veneramos según el lugar que se aparece. En Fátima, en Lourdes, en Antacoyo, nosotros acá en Chile, la Virgen del Carmen, ya la Virgen de Luján, no sé, tantas apariciones. Y se les venera porque ahí eligió, escogió para dar su bendición especial. Así que es la humildad. Hoy día vamos a ver una parte de la Virgen que creo que tenemos que acordarnos siempre. En Lucas, el encuentro de María con Isabel. Por aquellos días María se puso en camino y llegó donde Isabel y ella exclamó en grandes voces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Dios. Aquí el servicio de la mamita, el servicio de la mamita que a ella le habían avisado que iba a ser la madre de Dios. ¿Qué hace ella? Va a servir. Así que hoy día recordando la humildad de esos pastorcitos que sirvieron al Señor a través de la mamita, digámosle, Virgen, ahí, cúbrenos con tu manto para que nada ni nadie nos aparte de este camino que hemos tomado siguiendo al amado Señor. Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz, el blanco. Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz, el blanco y el azul.